va Llevar 10 años experimental y registrar después el formulado que va a llevar unos 4 o 5 años más. O sea, hay mucho detrás, mucho detrás de un producto nuevo. Por eso, quizás ustedes no ven tanto producto nuevo. Lo que siempre están viendo son combinaciones o partes, las cosas así. Pero, pero básicamente, toda esa información se los en la etiqueta: toxicológicos, pictogramas. Son datos que les paso, pero no, no tienen sentido. Pero lo que quiero que, que quede es eso: que hacer las cosas bien es. Tener un producto registrado, tener una etiqueta y usar el uso aprobado para el mismo Ya aquí voy, acá pensando mucho en hortalizas, Todo ese esfuerzo entonces, todo ese esfuerzo lo eliminamos con esto Entonces ya ahí arrancamos mal ¿no? Es decir, ya tenemos todo ese esfuerzo para terminar comprando un fraccionado O utilizar o sea, fraccionado, o que me vende más barato, o que me vende una dosis por mochila O sea, ahí perdimos todo, porque perdés todo entonces el concepto quería, yo te lo pienso mucho más para los productores, quizás no sé tanto para ustedes, pero en hortalizas estas cosas pasan. Y lo hemos visto, lo hemos visto en y estamos intentando meter mucha presión en esto, pero básicamente lo que quiero decir es, todo ese dineral que hay detrás, ese tiempo, esa investigación, se de para acá. De cualquier manera, uh -huh. de cualquier manera eh, eh, por propia experiencia, eh, si uno necesita cantidad de, digamos que, 20 litros, pero si uno no compra 20 litros o 20 kilos o 25 kilos y si necesita 5 kilos o 2 kilos, evidentemente tienen que recurrir a fraccionamiento porque el proveedor de ese tipo de productos no fracciona en envases pequeños. Eh, eh, ¿Me, me pasó, con lo cual, con lo cual este, es, una, es, ¿Sí? es algo medio contradictorio, sí. ¿no? Digamos. No, no, me pasa, le, le cuento la historia, cierto, Italia es todo lo mismo, pero estaba acá en Maimarás, Maimarás es un es una localidad muy chiquita, un lugar hermoso. Yo me dedico a hacer inspecciones de agroquímicos. Básicamente yo me sé de agroquímicos e y inspecciones. Lo demás mucho no sé. Tampoco sé mucho de agroquímicos. Pero... Y me pasó esto. Llegó todo fraccionado. Era todo fraccionado. Y la respuesta del, del, del, del comerciante, del, del comercio que vendía agroquímicos, me dice esto. Dice, tengo un no sé si era un sulfato, o sea, deforme más. Entonces yo no tengo uso para, creo que la tomate en esa zona, para tomate no tengo uso. Digo, primero no tenés envase porque era un producto que no estaba aprobado para tomate. Entonces digo, no vas a conseguir nunca un producto que, estaba probado, que no está aprobado para tomate en en envase pequeño Pero después empieza a quedar así y tenía avamectina de 5, glifosato de 20. Y digo, no me puedes decir que una abamectina, un glifosato o una simpemetrina no hay en envase de 500, 250 centímetros cúbicos ¿Qué haces? El de 20 lo fraccionas en medio litro y le estás ganando en doble lo que vale el 20. Entonces... Podemos discutir un rato largo. Conozco a los comerciantes de los comercios, de los químicos, bastante. Veo, he visto cómo le venden a la economía, he visto cómo le no venden a la economía. Yo le comentaba María la experiencia propia. Yo soy químico. De cualquier manera, creo que, que desde sí. el punto de vista de manipulación de los productos químicos este, hay, hay una mala praxis por parte del, del comerciante. Primero porque no se entrega la ficha técnica acompañando el nivel, digamos, de manejo del producto, sí. la manipulación o el nivel de toxicidad, digamos, la hoja de seguridad o técnica del producto. Sí. Entonces, yo puedo llegar a reflexionar algo tomando recaudos, pero evidentemente tengo que acompañar siempre este, la hoja técnica y no se hace, no se hace para nada, en ningún lugar. No, conozco, conozco todo, no conozco no, verdad o sea, en, ninguna entrega, en ninguna entrega, absolutamente nada, nada de... de, de, digamos, de... Porque aparte, el tema que siempre vemos, el tema agroquímico y demás, es un, es un tema que oh, está muy dividido. Las responsabilidades a nivel nacional también en control es, es complejo, porque se nace te llegas a la comercialización, en las provincias, los municipios tienen lo que es la, la competencia sobre el uso... A ver, hoy creo que lo vamos a ser seguro, pero muchísimas las provincias del país. Tiene obligatoria la receta agronómica. O deberías tener una receta agronómica para poder comprar un producto. Así, bueno, ustedes saben, ustedes andan en la calle y saben cómo se compra un producto. Digamos, entonces, esa es la responsabilidad que habría que ver cómo, cómo nos se toman y cómo se comparten. Pero básicamente, yo le puedo asegurar que si uno compra un producto, por lo menos con la etiqueta, uno sabe la dosis. Y vos vas o hacia que yo tomo el fraccionado, vos compras un producto de un litro y vos usando en el tiempo, obviamente. Es el propio productor. Entonces, sabe la dosis, va sacando, sacaste hoy. 200 kilómetros cúbicos, mañana 100, pasado 500, vas a usarlo. Y tenés en la misma etiqueta cómo disponer de más Tenés toda la información. El problema pasa eso, como yo decía, el problema es fraccionado, el problema que vos tenés una cipra aprobada para lechuga y para el tomate, la terminaste usando, como no, no tenés ni idea, como no se le compraste, la terminaste usando a esa misma dosis que te dijo para selga o para apio o para pimiento. Entonces ahí están los famosos desvíos de luz, la, la gran no conformidad que tenemos en el tema de los o sea, quizás el residuo es muy bajito, pero como no tiene un uso aprobado para ese cultivo, es activo y ese cultivo, lo que tenés es un residuo que no cumple la norma, que es un, por defecto, cuando no hay un uso aprobado, 0,01 parte por millón. Entonces ahí está el gran problema. Porque uno usa el mismo producto para 10 cultivos. Que si tuvieras eso, el producto aprobado, la etiqueta de más, pues, no, está aprobado para tomate, para lechuga y para la selva, ¿no? Para para apio tendría una mamequina, una cifrometrina eh, ¿Qué más puedo seguir ver, contando un poco? Eh, ya llegó, eh, voy de a poquito Vimos el tema productor, producción primaria, la responsabilidad y registro de productores obligatorio Les conté un poquito lo que es bueno, inscripción del, del insumo más crítico que, que es el agroquímico Todo lo que hay detrás en agroquímico pues, hoy en día a nivel nacional lo tiene cenasa, Hay provincias que tienen su registro propio que te piden registros y nacen para comercializar dentro de la provincia tienen su propio registro, como pasa con Santa Fe, pasa con Chaco, no es cuanto. Eh, tenemos eso, tenemos la producción, vamos a etiquetado de fruta de hortaliza. Otro, gran ¿no? A ver, eh, yo te lo muestro, eh, esto es que bueno, para un una locura mía. Esto no lo compraría nadie, lo no, supe. Nadie, lo tiene lápiz así que estoy comprando. No, si una tomate, etc. Bueno, sí, de tomate, porque te dedica tomate tomarte nada. Y, eh. Si esto daría. No me voy a da dar más. estoy bien. ¿No es que ha apagado? No, no está bonito. Bueno, esperen que lo pase acá. ¿Ah? Y esto es lo que se comercializa en el camino. Eh. <risa> me, me ¿Qué a comer? Eh, entonces es, es esa yo siempre se lo veo a los productores y les digo estamos muy acostumbrados a comercializar ¿no? ellos llaman vines, cajones, bultos, lo que sea, pero de, de realmente es alimento y yo siempre les digo, y fíjense que es alimento de natura tenemos frutilla que la sacas, despegamos de la venta la comes, in natura como tal cual, como viene en el campo y uno dice se, se te cae un pan y dice no, no sé, que es el pan tiralo, no, no, no lo consumo ¿no? este, es esa concepción de lo que es la hortalización Estoy apuntando mucho quizás lo ¿no? si usted entiende que todos entendemos que otra producción de como cítricos doblando y demás es otra cosa. Porque es otro nivel de otro nivel tipo de producción, necesitas otra escala, otra cantidad de dinero para producir, entonces yo estoy apuntando mucho a esto. Y entonces lo que queremos decir es, hoy hay norma de etiquetado, sí, hay una norma de etiquetado y es obligatorio, sí. Y la norma obligatoria es, ¿cómo decir? Lo que dice la norma es básicamente que lo que te pide es la norma de la que está arriba la, la, bueno, primero es la de 58 la de, de 57.3, son las normas viejas pero básicamente tenés que identificar el cajón, en este caso con lo que estás produciendo, eh, la variedad eh, hay veces hay empaque o no, hay casos que no hay empaque obviamente si hay un tipo de empaque no lo tienen no sé si es un tipo de producción que tiene empaque el número de productor, número de respa básicamente lo que más pide Senasa también es el número de respa lo que más necesitamos ver esto porque esto es lo que nos va a ayudar a mí, cuando apoyamos el tema de monitoreo, es cómo llegar a responsables de su mercado. De eh, localidad, bueno, o la producción auténtica, localidad o del predio, y eh, hay, si hay establecimientos, o sea, distintos datos para poder identificar. Pero es, eso es lo que estamos pidiendo hoy, lo que pide la normativa, lo que debería tener todo producto hortícola o frutícola, de digamos, en el país. ¿Eso cada cajón tiene que tener ese Cada cajón. Cada cajón tiene que tener ese sí. ¿El punto de oro de tiene que tener Sí. Sí, por norma conmigo sí, sí, sí. ¿y la si oficina está accionado de las claro, eh, también lo, bueno, ahí hay. qué hay, tiene de hacer el gatillo de acelga? sí, porque entramos ahí acá está es la gran, desde este gran hasta donde llega Senasa y hasta donde no Senasa te llega del productor primario hasta lo que es empaque o centros de acopio que son los centros de acopio grandes de un supermercado o un mercado central, esas cosas de ahí en adelante es competencia de provincia-municipio. Entonces, lo que es, es, es complejo, yo entiendo que más este está loco lo está diciendo, pero si yo tengo un cascón identificado que me llevó a la verdulería y me lo fraccionó, no es responsabilidad de se ¿Se entiende? Porque, porque las competencias a nivel... Porque tenemos una, un país que es una república federal con competencias autónomas de cada provincia y, y está normado así. Es complejo que, que yo también de acá pueda cambiar eso, ¿no? Pero, eh, ¿se, ¿Se entiende lo que es? Entonces, yo puedo controlar y seguir el producto hasta el empaque o hasta el centro de expedición de acopio. Yo me voy a eh, o cualquier mercado, de, digamos, no sé, un mercado central, me, me voy al centro de acopio de Yumamu o al centro de acopio de fotos. Pero si me voy a la bundela de fotos, no es competencia mía. Yo súper estar dependiendo del público, ¿se entiende? Es, es, es. Y el Senasa tiene, supongamos, ayuda, o sea, hay ¿Sí? dos grandes mercados concentrados. Sí, tiene. Ahí tiene en... Estoy, no sé cómo les llamarán que funciona que van a controlar eso Sí, ahora les voy a contar un poquito lo que es Básicamente lo que hace Senasa en él, Porque Senasa lo que tiene es en el tema de Centro de lo que es Mercado concentrado y demás Tiene una norma que es recomendatoria, no es obligatoria Y lo que pide Lo que hace es tiene un registro de, de estos mercados Que lo vamos a usar después para un monitoreo de residuos. Entonces uno se perciba en el mercado Debería fiscalizar esto Que tenga etiqueta y se toma la muestra de un producto para determinar residuos, contaminantes, y después uno puede llegar al productor antes de de conformidad. Pregunto. Yo salgo de mi huerta con un paquete para comercializar. Y me traslado por la ruta. O sea, me lo puedo parar y me van a pedir esto. Sí. Sí. O sea, hasta ahí llega ese nace, Si yo después lo vendo a la verdulería y no me hicieron el control. Claro. Y hasta tenemos un otro problema que otro penal si yo estoy tomando una muestra que yo les puedo, puedo demostrar que no se trata de lo general, las competencias, la responsabilidad de la no conformidad se las tiene que la pasar a la provincia.